El día de hoy venimos a un lugar Muy conocido de aquí de Puerto Vallarta Porque hagan de cuenta que aquí es la zona Donde venden más comida, pero más comida Urbana, o sea, de la calle Miren, sí, La verdad para mí es de la más rica La calle calle Es la más buena, la más grasosita y rica <ríe> Y pues bueno, ahorita lo que vamos a ir A comer son arrieros, los famosos Arrieros en Puerto Vallarta Son unos tacos, pero así de este tamaño Grande, Una de carne, de varios Tipos de carne, ya sea pasto Asada, adobada, depende del que tú quieras más que nada y el que elijas y luego lleva la verdura arriba la salsita y pues ahorita les vamos a mostrar Acto. estamos ubicados ahorita aquí en la colonia la aurora una está... colonia que está cerca de donde se paran los cruceros que se llama puerto mágico está muy cerquita no tiene mucho mucho tiempo cuando quieran venir Ajá. estamos en la colonia la aurora y pues ahorita les vamos a mostrar vamos Paola aquí a lo que es los arrieros, las marineras se llama, ah, okay. los arrieros es hecha con tortilla de maíz, de maíz ajá, a tortilla de maíz, pues hecha a mano, te parece que esos son los tamaños, mira, los, los que son, y el precio es $72 pesos, pues ahorita vamos a pedir dos. Sí, ya por fin te... yo pedí uno de harina y pongo uno de maíz para ¿Qué? que vean la diferencia. ¿Pero? Es que hagan de cuenta que explícales qué es la harina, Mario, aquí en la, México. La harina es una tortilla con la que hacen las quesadillas, Ajá. es trigo Ajá. y es un poco Hay dulce. Harina de trigo y la de maíz, pues es con la que hacen las tortillas de maíz. Ajá, las en otros normales se las conocen como tortillas de, de maíz. La diferencia es que en otros países son más gruesos. O oh, más delgados, exacto y aquí en México, pues, esa mano Es normal, hecha a mano, pero ah, no es tan gruesa, hagan normal, de cuenta, es, es delgadita, delgadita. Ya, ya, estoy contento porque ya voy a Sí, comer, fíjense que a mí en lo particular me gustan mucho las de harina Pero las de maíz tienen otro toque más mexicano, ah, Mario no, sí, pues es más típico Ajá, porque exacto la de... Porque la de harina es como, es una tortilla que ya viene hecha de fábrica Ya, de, de fábrica, fábrica, exacto Y la de maíz, pues, la hacen a mano Sí, exacto, aquí la hacen a mano al instante, ah, como ya pudieron ver en... Cada que van a Puerto Vallarta, vengan arriba, Es que tengo una duda Paul, no sé cuáles sean las originales, si las del lado derecho <ríe> las de acá, o las del lado de izquierdo, fíjate que aquí todo el día hay comida toda la noche y Ajá. todo el día. Es 24 horas, Ajá. es también lo que les quería decir. Que aquí es 24 horas comidas, desayuno, comida y cena. Pero es comida urbana, callejera. Aquí Ajá, solamente. exacto. Aquí no hay restaurantes más que en la calle. Sí, exacto. Aquí no más hay restaurantes en la calle y no más Pero hay muchos tacos, mira. Ahí hay otros tacos. De aquel lado. Hay mucha variedad de gastronomía mexicana. Incluso vayan a ver el video de las tortas. También aquí están. Ajá, ¿no? ya, sí, de, de, de aquel, aquel lado. lado. Ahí se los vamos a dejar arriba. Para los que tienen celular, ahí les aparecerá Ajá. arribita. Atienden rápido, Uy, atienden muy rápido Mario. Sí, esa oh, es la wow, rápido. Al mismo llevo. tiempo la de harina y la de maíz, eh. Pero Pero, esa es la de, esa es la de harina y esa es la de maíz. Y sí, te dan la tu... Sí, para, para pues, si se te rompe la tortilla. En sí, si es el tamaño de un plato. 20, centímetro? mm. Probable. ¿eh? 20 centímetros. Probablemente. Sí, aproximadamente, ah, veinte centímetros. Corrieron las marineras, tiene desde 1989, miren aquí sale, aquí está, ahí dice la fecha, 1989 Paul, en 1989 <risa> viene siendo 31 años, si ¿Sí no? la tiene o no, o 32 años, 31, que... 2021, <risa> hace 32 años Exacto, latino. Latino, latino, Paul, oh, ya Mario es buena. contador, <risa> Bueno pues dale, dale la primera mordida, quiero ver mi impresión. Prueba. Si se te hace la tortilla, pues ahí tienes la tostada. Oh, ven. Oh, mordida oh, ven. como el pastel. No, a a casa, ¿eh? <risa> no te cabe en la boca. Como en la canción. A mí me gustan mayores. Jarriero. Está muy bueno, Mario. Sí. Esa es la Col. que pedimos con todo. Sí. O sea, viene revuelta También venden de camarón, ahí, ahí dice. Paul. Los, te pedimos. Sí, es que se deshace de tanta carne y que trae, y se deshace tanta carne y yo chimuelo, ¿ah, ¿eh, Paul? Creo que esa se rompe menos fácil. Oh, Mario, ¿cómo está? Yo digo que buena, ¿verdad? A ver, si, muy rica. ¿Quieres probar esta? Prueba esta cambio cambio intercambio miren lo que no puede faltar en una comida y una cena la coca-cola Coca es la que nos nutre Mario ah, Ay, chulada. Es, la ah, es la mejor gracias, gracias. Ah, ver, me... fue buena conmigo me lo dio chiquito dale una no moreda chile a sabes que no chile a ver si es cierto que te gusta el chile a la mitad ¿Mitar? a la mitad ok me vas a dejar las semillas porque la punta no tiene semillas, Paul. Es chila, pero normal la comparación. A ver, manero, dame, que lo he probado. Ah, Mira, sí, no, pues no se compara. nada. que ver. Pero, de todos modos, ah, me de es... la semilla. Porque él mordió la pura puntita. ¿sabes? Ajá, exacto, tú te, te lo comes todo. <risa> <risa> ah, no, pica. Ah, <risa> empieza a reír despuesito, pero no mucho. Pica poquito. Pica poquito. <risa> Ya te lo acabaste. Yo pienso que sí, nos acabamos dos fácilmente, ¿verdad, Mario? Sí, para mí, Comemos bueno. Mucho. ¿Quieren que la próxima hagamos reto? De como, ah, a ver quién se buena. come más, a ver quién se come más Podemos hacerlo. Ahí pongan, ahí los, comen honesta, ahí en los, comentarios pongan. los comentarios, pongan. Bien, Paul, ya acabaste, ¿verdad? Ya pero, oye, miren, lo que me queda. El último trago. <ríe> Bien Paul. pues ya comimos, ya cenamos Sí, ya por fin cenamos y estaba muy rico la verdad Fíjense, es una cena muy buena y a buen precio Exacto. 72 pesitos cada reguero Exacto, pesos y la verdad es muy rico y 100% recomendado cuando vengan a Vallarta Y pues bueno, espero les haya gustado este video Le den like Se suscriban Activen la campanita Y vayan a seguirnos en Instagram Sí, aquí aparecer. aparecerán También aparecerá nuestro Facebook, que ya tenemos Facebook Vayan a darle like y seguir, que recuerden que es muy importante Y también compartan los videos Dejen todos sus likes, todos sus likes, que la verdad es muy importante para nosotros. Y Mario, nos vemos en el siguiente video. Bye, bye, bye, bye, Hasta bye. la próxima.